Hola a todos. En este video explicaré cómo ponerle los vinilos de Rápidos y Furiosos a Need for Speed Underground 2, pero antes quiero que sepas que me ayudarías mucho si me apoyaras dándole un buen me gusta a este video y si te parece, comentar si quieres ser saludado en el siguiente video. Suscríbete, para que YouTube te notifique cuando suba el video donde estaré saludando a las personas que lo comenten. Ojo los leo, también quiero aclarar que, seré discreto, los vinilos están en un comentario fijado, descárgalo, Descomprimelo, una vez hecho esto, abran la carpeta de los vinilos. Como ven aquí están los nombres de los autos que reemplazarán los vinils por los de Rápidos y Furiosos. Ahora, van al icono de su juego en el escritorio, clic derecho, abrir ubicación del archivo, busquen la carpeta llamada Cars, la abren. Estos son los autos del juego. Aquí buscan el nombre del auto que les aparece en la carpeta de los vinilos y copian el archivo bin que se encuentra dentro, y lo copian o pasan a la carpeta coincidente del auto y así hasta haber completado todo. De paso estaré mostrando dónde encontrarlos dentro del juego. Ya una vez dentro del taller de pintura en el juego, se van a vinilos y seleccionan este. Fíjense en que tenga el signo de plus, o sea, más, como ven aquí aparece el de Brian O'Connor, el del Supra. Lo seleccionan y solo quedaría ponerle el color del vinil como hago yo. Listo, solo quedaría tunearlo y eso se los dejo a su criterio. Si has llegado hasta aquí quiero que sepas que te agradezco mucho que te quedaras hasta el final, dale like y comenta que te ha parecido este tutorial y si te sirvió, gracias, hasta el próximo video.